Esta semana en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana: confundir. Mucha gente se confundió, profe. ¿eh? Uh, todos confundidos. En Pero, ¿cómo tan weón? The Economist. Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas. La vuelta al mundo. Estados Unidos emite el primer pasaporte con marcador X. Tenemos Nueva Amazona. afírmense cabrito. Chile al día, recomendaciones y mucho más. ¿En donde... En la capital de los simios. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Cómo está Don Estecho? Bien, pues profe, ¿usted cómo está? Bien, bien, también aquí con juguetito nuevo. ¿Juguetito nuevo? Sí, se compró el dildo que. Me llegó el dildo que había pedido. ¿Por Wish? Por Wish. Chinoso y plasticoso. Chinoso, plasticoso y venoso. Oiga, aclarar que estamos grabando en eh, Halloween, ¿ya? Sí. Eh, mucha gente anda feliz por las calles pidiendo dulce. Y nosotros ¿ya? como hueón aquí encerrados grabando. Exactamente. Bueno, pero, pero tenemos una cervecita que es lo importante. Sí, un v2p y una cosa poca, un profe. ¿eh? Así que para divertirlos un poquito les vamos a contar unos chistecitos cortitos de Halloween. Sí. ¿Ah? ¿Usted sabe cuál es el juguete favorito de los vampiros bebé? No, no ¿Oh, profe, los no. glóbulos rojos. <risa> <Yeah>. <risa> ¿Por qué a un esqueleto no le gusta una noche de lluvia? ¿Por okay. qué? Porque se moja hasta los huesos. <risa> oh. <risa> ¿Por qué Drácula no le chupa la sangre a los diabéticos? Sí. Porque se le pican los dientes. <risa> <risa> ¿En qué se parece una bruja y el fin de semana? ¿En qué se parece, profe? En que los dos se pasan volando. Eh, ¿te igual con el flaco y el lindo? Bien. bien. claro. <risa> eh, ¿Cuál es el edificio favorito de Drácula? No sé. El Vampire State. <risa> uh, bien. Va caminando un vampiro por la calle y encuentra a un niño y le dice, ¿Te doy miedo? Y el niño le contesta, no, gracias, ya tengo. Va, don, basta. Oiga, tan tarde le fome lo... <risas> los chistes, profe. Una mierda de chistes fue. Una mierda de chistes. Así que vamos con nuestra palabra de la semana, pues, profe. Hubo uh, mucha confusión por algo que pasó y se hizo viral en WhatsApp, entiendo. Eh, no, no fue en WhatsApp, propiamente tal. Fue ¿No? Le llegó por correo a mucha ¿Ah? gente, están eh, confundida con, ¿cómo se llama el desgraciado? Mario Alberto no sé cuánto. Ya, pero lo vamos a tocar en el segundo bloque. Sí, lo vamos a tocar en el segundo bloque. Lo que pasa es que llegó un, un correo avisándole a toda la gente eh, que se habían ganado el IFE. Entonces todos pensaron que era una estafa, que era Pero el IFE a qué se refería? Al IFE que, que se extendió a un IFE nuevo, al IFE que estamos recibiendo ahora actualmente, ¿cuál? Al que estamos recibiendo en la actualidad. Ah, ya. Pero si toda la gente ya te están dando, no... Sí, pues que por eso fue una confusión, se ¿Sí? confundieron Ah, dios entonces nuestra palabra de la semana está dirigida ahí, pues, profe Claro, ¿y qué es lo que nos dice Confusión? Dice, la primera acepción que vamos a tener de la RAE es mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse Y te coloco un ejemplo que dice, la oscuridad confunde los contornos de las cosas Uy. O como el programa de Boric es que ni siquiera lo ha publicado este es desgraciado ah no? no, estamos a tres semanas de las elecciones y el desgraciado no ha subido su programa, no existe programa de Boric, no existe? no existe y todos, todos tenemos miedo por eso ah, ¿También? Matamala también tiene miedo, por eso está atacando el programa de Castro, claro, está confundido el pobre <risa> después tenemos otra excepción que dice desconcertar a alguien su estrategia confundió a los jugadores desconcertar es sacarlo de la concertación. yo creo hace rato ya que ¿Sí? están todos desconcertados <risa> Otro también dice que es equivocar. Tomar desacertadamente, por cierto. O sea, confundió mi nombre. Me confundí en la calle y me perdí. Me confundí con los números. <risa> eso. No tengo la cifra exacta en este momento. Claro. Pero yo, yo sé que todos me van a molestar por eso. <risa> Dejar a alguien sin capacidad de respuesta en una disputa. Ándale. Ándale. Mira, la palabra de la semana debería haber sido entonces. Sí. <risa> Confundir, pero le calza, pero preciso. Pre preciso. Sí. Y después también dice humillar. Abatir, avergonzar a alguien. ¿Eh? También eh. le calza, pero preciso. Dedicado al programa a él, entonces. Sí, confundir. Boris, Boris el confuso. Boris. <risa> el Boris. <risa> Don Gualo. Don Gualo, obviamente, vos, profe. <risa>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 descuento al contratarle el servicio. Para más información o consultas, comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 78 69 más 569 78 69 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Es grande, Roland. Grande, Roland. Ahí estuvimos viendo también el partido de la, de la Chile. Eh. La Chile con Curicó. Exactamente ay, ay, Oiga, ay, quedó la, la granza cagadita y podríamos después comentarlo en el tercer bloque Sí, ¿Un lo poquito? vamos a comentar en el tercer bloque la cagadita que le quedó a la universidad Exactamente, por pues, favor Oiga, yo quiero mandarle un gran y fuerte saludo a nuestro amigo Benja Que el otro día me dijo, que había estado en el programa el otro día me dijo que, que se excitaba mucho con, con, con su voz Don Station Ah, ¿sí? ¿todavía sí, decir? ¿todavía? Un saludo, estimado Benja Claro, sobre todo con la parte con Rolandino. <risa> Don Benja Comics, ah. claro. Ahí le vamos a hacer publicidad cuando tenga su su negocito o su podcast de de cómics. Sí, verdad que quiere hacer un no, no es de cómic es de anime. Anime, ahí sí está. quiere hacer su podcast Exacto. de anime así que vamos a estar apoyando también ahí. Sí, pues profe Oye, vamos a nuestra sección, diga usted bien fuerte, profe Pero como tan hueón. <risa> y con esto nos referimos al pueblo de Chile, señores. El pueblo libre, libre, lindo y loco. Exactamente. <risa> ¿Ese 20% que votó para los constituyentes, o cuánto fue el porcentaje que votó en el apruebo y el rechazo? A ver, el apruebo y rechazo, la abstención fue del 51%. ¿Sí? Y el apruebo ganó por. 80 20. 80 20. ¿eh? O sea, un 40% de la población votó por la prueba. Exactamente. Dirigidos para ellos te como tan hueón. A los aprobonados. Exacto. <risa> <risa> Oiga, The Economist, ¿eh? Dice Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina está en problemas. sí fuimos ¿Eh? buenos cabros. Fuimos buenos. Ay, lo teníamos todo y no nos dimos cuenta nunca. La publicación especializada británica aseguró que nuestro país luce peor que en cualquier momento desde el eh, punto desde el retorno a la democracia hace tres décadas. Los eventos de las últimas semanas y años sugieren que en realidad se parece a uno de sus vecinos disfuncionales de la región, apuntó el seminario. Analizó con alerta la dirección que está tomando la convención constitucional y que, eh, de cara a las elecciones de noviembre, los políticos extremistas ganan terreno, profe. Ay, ay, ay, se viene, se viene bravo, loco, ¿no? está... La gente piensa que es una joda, pero en verdad esto no es joda, cabro. El no, futuro pues. de Chile está en, en riego. Yo, yo me acordaba, profe, cuando hace, no sé, po, algunos años, antes del eh, estallido e insurrección, la gente decía Nah, estáis locos, así, ¿cómo va a pasar lo que pasa en Venezuela y nunca? Somos bacanes, somos el mejor país de Chile, hermano ¿Y cómo estamos ahora? Como a mitad de camino ¿Ah? Sí, estamos cada día, mira, vamos a llegar a Nicaragua primero yo cacho Claro, <risas> dice en la nota profe El seminario británico especializado de Economist criticó la situación política actual de Chile y su persecución, eh, su perdón, su repercusión en la economía Asegurando que nuestro país luce peor que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Pinochet Región militar se dice. Región militar, <risa> exacto. <risa> el artículo titulado Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas. Planteó que nuestro país solía ser una de las historias de éxito de la región. El PIB per cápita eh, casi se triplicó entre 1990 y 2015, ahora es el más alto de Latinoamérica. El número de estudiantes universitarios se quintuplicó. La desigualdad de ingresos se redujo y ahora está debajo del promedio regional, pero por muy encima de la OCDE. Dice, sin embargo, desde las grandes protestas de octubre del 2019 El estallido social, la violencia se ha vuelto mucho más común Recordó que ante una oleada de manifestaciones el mundo político Acordó iniciar un proceso para elaborar una nueva constitución Que reemplace la instalada en 1980 No es la de 1980 la actual sí. Claro, eh, fue el 2000, ¿cuándo firmó con Lago? ¿2006? 2006 parece así. sí Por la dictadura, dice eh, la nota Bajo la idea que... Así, según la publicación, ese, el descontento, el descontento eh, podría ser canalizado en mejores respuestas que el populismo y la anarquía. Mira, tengo el dato acá. ¿Mm? El PIB per cápita de Chile para el año 2021 es de 26.513 dólares. Estamos hablando de cuánta platita. Multiplícalo por 8. ¿eh? Saquemos la calculadora. Uh -huh. eh, son son... 26.513. ¿Cuánto está el dólar? ¿Como 840? 820. estaba. 820. 21.740.000. Divídelo por 12. ¿Tanta plata ganamos, profe? ¿Y cómo yo no la veo? <ríe> 1.812.000. Es el sueldo promedio de Chile. No están cagando, <ríe> no están cagando. Tenemos que darnos cuenta. Sí. No seamos boludos. Sí. Ahora, este PIB per cápita que tiene Chile, obviamente no es el, el sueldo el promedio que tiene el país, pero se hace la estimación de todo, lo que, de todo lo que el país produce. Este PIB per cápita es mucho más alto que Portugal, que España. Y que algunos de los países europeos así considerados como los más capos, los más bacanas del mundo Obviamente que estamos muy por sobre el, el promedio de nuestros vecinos sí, Los argentinos con suerte, con su devaluación que tienen, no, no le alcanza para mucho Entonces sí, lamentablemente, eh, vamos en caída Sí, mi profe, en caída, líbete Dice, pero dos años después, cuando este experimento democrático se pone en marcha, luce, eh, Chile luce peor, de en peor forma que en cualquier punto desde el retorno a la democracia Tras eh, tres décadas, afirmó The Economist El artículo cruzó el análisis con las eh, elecciones generales del 21 de noviembre próximo Para empezar, los políticos extremistas están ganando terreno mm, Sí, sí, se podría decir que sí Sí Alertó apuntando directamente a los candidatos que lideran las encuestas Bueno ese igual eh, tiene un poco de razón dice Gabriel Boric eh, por eh, la parte de la izquierda eh, sobre quien resalta su alianza con el Partido Comunista y que en su sector eh, parecen estar en deuda con los eh, izquierdistas radicales uh -huh. y José Antonio cast eh, de la derecha dura del cual eh, recuerda que una vez dijo que si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí sí pero la han sacado de contexto esa frase caleta de veces, sí obviamente se la van a sacar siempre pues, profe sí. bueno, igual y, y, el problema, si si chivo piroche votaría por él no no veo lo, lo malo ahí bueno igual hay que reconocer que tiene razón este artículo porque son dos polos muy opuestos y también se podría decir extremos ya no existe un centro como tal el centro está vacío Mira, yo hace mucho pero mucho tiempo que no había visto el, el país tan polarizado la verdad o sea a mí no me tocó vivirlo directamente el gobierno de la unidad popular pero el, por lo que se cuenta y por lo que uno pudo haber estudiado era así Así de polarizado eh, teníamos estos dos bloques grandes que se sacaban la cresta en la calle. Sí, pues. Se agarran a cornetes limpios los locos de y Libertad con los, con los comunistas. Sí, pues se sacaban la cresta. Los locos ya con cascos, con palos, con... ¿Cómo se llaman estas cuestiones? Y en ese tiempo no andaban los de los derechos humanos no, supervisando, no, ahí no, no, no andaban nada. <risa> Todas las marchas terminaban en, en cornetes, apaleados claro. a los locos. Y, y se pegaban tu pio parejo, los dos bandos. Era lo mero macho en todo caso, ¿ah? ¿eh? Porque ¿Sí? ahora, por ejemplo, si salen los zurdos ¿ya? a manifestarse como ellos se manifiestan no pues son eh, manifestantes como le ¿ya? claro son jóvenes le, le llenos le... de sueños y, e ilusiones <risa> <risa> ¿Ya? Uh... Pero, pero si salen los de derecha no son fachos son nazis Claro. ¿eh? son asesinos como sabes cuando mira, yo el año pasado eh, no el año pasado cuando íbamos a las famosas marchas del rechazo era terrible piola no andaba nadie siendo atado las marchas terminaban bien nadie andaba quemando nada nadie andaba rayando nadie andaba eh, golpeando a la gente y la viola. ¿Cómo que no le pegaron a otra gente? ¿Y a Don Kepchuk Cavada? <risa> sí, pues sí le pegaron. No, pero eso no fue un autoatentado. ¿Ah? <risa> no se pegó solo, güey. No sé, pero ahora creo que va a ser eh, eh, publicidad para Karosi. Claro. <risa> <risa> Mire, la nota dice, otro problema expuso eh, la publicación es que muchos de los problemas subyacentes que llevaron a la gente a salir a la calle no han desaparecido. No. Ahí tienen. Detallando que, entre otros, la expectativa de vida, eh, que si bien en general sigue siendo alta, existen marcadas diferencias entre personas de sectores pobres y ricos, citando un estudio de The Lancet de 2019. Era 18 años menor entre una mujer nacida en un barrio pobre versus una de una zona de altos ingresos, que a nivel educacional, aunque las eh, tarifas de matrículas universitarias son altas, la calidad de los títulos es a menudo de mala calidad o que más del 80% de los pensionados reciben pensiones que están bajo el salario mínimo de 337 mil pesos. Pero es que ahí hay un problema grave, el problema mm. es que mucha gente tuvo laguna, mucha gente no, no cotizó nunca, o se los cagaron con el bono reconocimiento también. También, po. dice la nota eh, mismo, apuntó que aquellos que están en el poder a veces eh, parecen indiferentes ante este abismo entre pobres y ricos. Tras eso, el eh, seminario volvió a la convención constitucional y... Eh, y dice, inicialmente parecía que redactar una nueva constitución podría ayudar a dar más legitimidad a un sistema desacreditado. Pero actualmente los liberales están cada vez más alarmados por la dirección que está adoptando el órgano. Lleno de novatos y políticos en donde los izquierdistas tienen la mayor influencia. Eso es verdad. Oiga, vio a la Tere Marinovich eh, dirigiéndose a la convención. El piquísimo Oiga, me recordó a la Margaret Thatcher eh, cuando hacía su discurso. Sí. Sin miedo. Sin miedo de frente atacando, mira al principio igual estaba como medio nerviosa sí, se notaba así como sí. que le da un poquito la mano Ajá. pero a medida que fue hablando y sacando la voz, claro, se, se, se notaba esa convicción sí. de que en el fondo es lo que hemos visto todos, como la convención constitucional no, no está haciendo bien la pega y que en el fondo están eh, buscando poder para ellos exactamente, mire, para terminar ya la... El, el artículo dice Todo esto afectará a la economía Que ha estado marcada por un largo bloqueo Durante la pandemia En tanto, es probable que la violencia continúe Como la sufrida a inicios de mes Por eh, la constituyente Giovanna Grandón Alias tía Picacho eh, Exactamente De Gonovis concluye perdón, Señalando con tono desesperanzador Que los políticos más aspiracionales de Chile A menudo han comparado al país con Finlandia Pero los eventos de las semanas y años recientes Sugieren que realmente se asemeja a uno de sus vecinos disfuncionales. Ay, ay, ay. toda la razón. Sí, como lo que pasó con Colombia, con Perú, lo que está pasando en Argentina, para qué te digo Venezuela, o sea. Sí. Los pobres venecos <ríe> <y, ríe> los días le hicieron un chiste ¿Ah? a una veneca que me cagué la risa. Estaba en un bar, ¿cachai? y llega una veneca a cantar. Entonces el, el animador dice, "No, para, para, para, para, para, para usted. Usted no es chilena." "No, no, ¿de dónde viene?" "De Venezuela." "Ah, es de venezolana, qué bueno, qué bueno. ¿Es cierto que a los venezolanos les gusta el plátano verde?" Y la mina, ¿cómo? Así como, no sé, o sea, supongo que sí, dice así, como estaba como, confundida. Porque no le gusta a Maduro y todo, ¡uah! Pero sé es que más de la mirada local no se cagó de la risa. Y ¿No la se cancha. ofendió? No, para nada, si se cagó la risa, dijo así, digo, ¡Ah, Maduro, conchito! Ah", no, <risa> <risa> claro, vienen arrancando del, del, del comunismo y el socialismo que queremos implantar en Chile. Mira que lindo. Sí, pues. ¿Mm? Y todo dice no, si Boric no es comunista Pero está con los comunistas Y los comunistas, ¿dónde ni ¿Dónde han, ido, han la cagada? No, su posición política es de El Frente Amplio, pero su corazón es comunista profe. Sí. Para qué andamos ah. con cosas Colocaron a Bárbara Figueroa como ase eh, asesor económico A Bárbara Figueroa, que no la ha trabajado un día nadie <risa> <y está> bueno <risa> Ay, qué así que, para todos los abrodonados Pero como tan weón se lo dijeron Bueno, todas estas veces Y no quisieron escuchar Tienen en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo del país Muchachos, este día 21 Exactamente, así que todos Deben a votar Oiga profe, y en nuestra sección eh, La vuelta al mundo La vuelta al mundo, la vuelta al mundo Sí, pues también se viene por partida doble uh -huh. Ya. Ojo. Uh -huh. Porque tenemos eh, noticias de estos locos Progres <risa> <risa> Que dice, Estados Unidos emite el primer pasaporte con el marcador X en el apartado de sexo para, aquí, para aquellos que no se identifican como hombre o mujer Ah qué lindo ¿Ah? son tan inclusivos sí son tan inclusivos no si sí Biden Biden el inclusive claro <risa> mire llegó el pasaporte dice con marcador X a Estados Unidos para aquellos que no se identifican binariamente entre hombre y mujer el pasaporte corresponde a Dana eh, cómo se mierda se lee este zim zim, zim. <risa> Ay, una abeja asesina Ay, sí. zim <risa> <risa> Una persona intersexual, ¿qué es mier qué mierda? ¿Qué mide intersexual? Busquemos definición de intersexual. ¿poder? ¿Es como internacionalmente sexual o intercomunalmente sexual? <risa> intersexual. Busquemos. ¿Qué mierda dice? ¿Qué, ¿Qué es ser intersexual? Ah, y está, de, está puesto por Planet Parenthood. Ah. ah. Dice se refiere a aspectos biológicos del cuerpo, no a la identidad de género ni a la orientación sexual. Ah. Las personas intersex tienen diferentes orientaciones sexuales e identidades de género Y una y las unas no dependen de las otras Los cuerpos intersex son perfectos como son Me dejó ahí mismo la web ¡Qué mierda de definición! Quedé de igual! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, esta señora Dana Sun ¡Zum! Eh, una persona intersexual que dice que esto es un logro en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres La X representa a las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género A través de un comunicado, el portavoz del departamento, eh, Ned Price, señaló que espera que se puedan ofrecer a esta opción a todos los solicitantes de pasaporte forma generalizada a comienzos de 2022 Price aprovechó este anuncio para reiterar el compromiso del Departamento de Estado para promover la libertad, dignidad e igualdad eh, de toda la gente, incluidas las personas LGTB, más HZ, Z Turbo, Alfa, Omega. Pero que como lo dice, Sí. <risa> no, le vamos a garantizar la libertad, la dignidad, claro. sea estos hueones? <risa> incluyendo a estos huevones. Eso. <risa> <risa> Dice Price, eh, no, perdón, Estados Unidos se une así a un pequeño grupo de países progres como Australia o Canadá que permiten eh, a sus ciudadanos designar un sexo género eh, diferente eh, en el pasaporte, en los pasaportes. que tontera más grande, porque si te vayas a un país donde eso no es válido te van a colocar un mujer no más listo, fuiste bueno, sí, O capaz que no te dejen entrar, po. Capaz que no te dejen entrar. Claro. Yo creo que esa X que los pasaportes es para de, para que después cuando quieran volver a entrar al país le digan no, estáis pues, vetados. Claro. <risa> <risa> Sería en todo caso así, como ya, le vamos a marcar una ahí que estoy weón para que cuando <risa> quiera volver, no. Se están necesitando voluntarios para campo de concentración. Ahí están los guares que están la guía. Ya, listo, ah, vaya. Qué lindo, una nueva forma de identificarlos. Sí, pues. Ay, qué tontera más grande. Sí, pues. Bueno, también tenemos otra noticia del mundo en el cual nuestros eh, locos progres siguen haciendo de la suya. Esto sí que es brava. Cabros, sí, pues. DC Comics, cabros. Vía la nueva amazona y posiblemente la futura Wonder Woman, será un hombre negro trans LGTB más QZ Turbo. O sea, el. Patriarcado lo hace de nuevo, profe. Claro, un hombre que se cree mujer se infiltra en, en, en, en la isla de la Amazonas donde hay puras mujeres. Bien, patriarcado, lo estás haciendo bien. No, y tenía que ser negra. Claro, tenía que ser negra. Pero le faltó un rasgo así. ¿Sí? Hay que discriminar a estos jóvenes. Bueno, ¿eh? Porque ¿Por qué? tenía que ser oriental también. ¿Oriental? Negra y oriental, claro. Negra china. Claro, para hacerlo más inclusivo. <risa> Oye, es bien raro un negro chino. ¿Los filipinos, pues, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Ah bueno. Sí, los ¿Y vampiros? los peruanos también? <risa> <risa> pues ¿qué te pasa con los chulos, pues, carajo? Oye, Oiga, los peruanos son como una mezcla entre japoneses con aymaras o una cosa así, ¿cierto? Sí, pues sí, llegó, llegaron muchos chinos a trabajar a, a, a Perú en el tiempo lagunera. De hecho, en la guerra del Pacífico ¿Eh? hay un batallón chino ¿Eh? que pelearon por Chile. ¿Pero fueron chinos o japoneses? Chinos, chinos, sí. Porque lo trataban tan mal que dijeron no preferimos que los chilenos sean los dueños de esto nos van a tratar un poquito mejor ¿Ya? y de verdad pelearon por Chile wey. ¿en serio? Sí, sí buena de hecho de hecho eh, hace poco salió una noticia ahora bueno, hay que confirmarla para cuando se estrena, pero del gobierno chino van a hacer una película de la guerra del Pacífico donde va a estar este batallón chino y obviamente van a venir superestrellas de China y va a ser así como muy la, va a ser producción China Ah, sí, producción ¿Sí? china. Sí, así con muchas mucha lucas. Oye, se está metiendo china ahí. Y... Sí, Así como el batallón chino. Y obviamente le van a meter algo del comunismo. Jackie el Chan vendrá, no? No creo que venga Jackie Chan, pero... <risa> Mire, dice, el universo de Wonder Woman acaba de expandirse con el lanzamiento del primer tomo de Nubia y de Amazons, que salió a la venta esta misma semana presentando por primera vez a una amazona trans negra. La historia comienza con un flashback de la llegada de Nubia a Temis -que -sira, donde eh, se nos enseña eh, el pozo de las almas a través del cual las mujeres muertas por la violencia del hombre en el mundo renacen teniendo una nueva vida entre inmortales. Ah, e qué ¿Esta cuestión es no, nueva o...? ¿No está nueva? ¿Sí? sí. Este, es todo un argumento nuevo, todo un arco de argumento nuevo del, del tema de Wonder Woman. Es que la buena no puede ser más pro que este, profe. ¡Oh, está es horrible! Del pozo renacen cinco nuevas hermanas que despiertan sin saber quiénes son, de dónde vienen ni a dónde irán. Tras recibirlas y considerar los roles que tendrán entre las amazonas, llega el momento que... Eh, de que decidan sus nombres en el Palacio Real. Es, es entonces cuando Vía expresa cómo lleva toda su vida esperando ese momento. Así es, hay amazonas trans <risa> Una de las nuevas amazonas es una mujer trans eh, un, Hombre un, negro Un hombre, sí. Exacto Explica Stephanie Williams, co-guionista del cómics Stephanie Williams dice Continúa explicando en ese hilo de Twitter La importancia que tiene la representación de la diversidad Y de la aceptación de la eh, temisira que se enseña en Nubia and the Amazon. ¿Te es hicieras un lugar para todas las, las mujeres? A bueno, ver, mujer, tiene ver, coco. coco. Sí, pero es que a ver, a ver. hay, hay, hay algo que no, que no se puede dejar pasar, pues <risa> bueno. Expláyese. Me voy a acomodar, bueno, sí. porque, porque en verdad esto ya es. A ver, están destruyendo con todo, pero con todo, toda la lógica que tenía los cómics. Yo creo que es, es sano que existan personajes LGTB, trans y toda esa mierda. Porque existen en la vida real. Pero ¿Ya? no vaya a acabar con el cómic. Porque la lógica de Amazonas es que son puras mujeres. O sea, se tendría que pasar a llamar Wonder Trans. Claro, Wonder Trans. Sí, ¿Por ¿Por no tiene ninguna lógica. ¿Wonder Hueco? Wonder Hueco. <risa> Wonder Samurai <risa> Pero es que entonces están acabando con toda la lógica del, del, del, de, de Wonder Woman. O hagan un cómic nuevo donde puedan. donde el, el, el loco sea un superhéroe trans. Ya, está bien. Pero no me caía Wonder Woman. Estáis cagando toda la, toda la historia de Wonder Woman, toda la lógica que había detrás de Wonder Woman. Sí, bueno. mire, el eh, tema continuo dice: Además de ser muy importante la llegada de Vía al universo de Wonder Woman al día de hoy, con esta serie también se está logrando que se abran nuevas eh, puertas para las futuras generaciones que quieran seguir explorando este universo desde, desde otras eh, perspectivas. Dice: Vía tendrá un papel en, en Temisira más allá de simplemente existir, confirma Williams No es una casilla para marcar, es un personaje de pleno derecho que es importante para, la, para su comunidad Al igual que las eh, mujeres trans negras son importantes para nosotras en la vida real ¿Será Vía la próxima Wonder Woman? Ay, qué terrible, qué terrible <ríe> <Oye. ríe> Ya Hola. tenemos al Superman hueco, <ríe> a la Wonder Woman trans ¿ya? Falta que Batman se coma a Robin, ah, no, parece que sí Sí <ríe> ¿Qué más falta? Eh... Un jimán trans, a no ser la chira. No, po. F eh, ¿Faltaría el aguamán zoofílico? Sí, sí, Sí. falta que incluyan, sí Vamos por esos derechos, mierda, vamos Por los derechos de la zoofilia claro. Que podamos cubrir con perros tranquilos <risa> En este caso aguamán con pescado po. Con pescado, sí <risa> Se van a agachar a las sirenas claro. de, de, de, de la serie nueva. Ah, ya, a, va. A la de Mega. A Marte profundo. Puta <risa> madre Oye, oh yeah, ya yeah, qué terrible. Ya, <risa> vamos a una pausita, mejor ya me dieron urticaria estuve. <risa> ah, ya, sí, vamos a una pausita. En capital de los simios. La capital de los simios.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 y si mencionas al programa Capital de los Simeos, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/rolandinoiptv o comunícate directo por WhatsApp al 569-7869-0812. 569-7869-0812. Rolandino y PTV.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 hoy día porque leímos el programa de Boric Uy, pero si no tiene programa el desgraciado, no lo subimos Ah, entonces más miedo Más miedo todavía, porque no sabemos lo que nos podemos enfrentar Exacto ¿Quién tuvo miedo también? Fueron miles, pero miles de chilenos que recibieron un correo el día viernes al Oiga, alrededor profe, de las 2 de la tarde. Pero se me está apurando, vos, profe. Sí, pues porque tiene que decir dónde nos puede encontrar nuestra linda y amada audiencia. Pues. Tiene toda la razón. Sí, este pues. Se, pues, estoy apurando, ¿Ah? eh, se está apurando, ¿eh? Por el miedo, por ¿Ah? el miedo. Porque el e finter ya no lo controla y sí. tiene que ir al baño pronto. <risa> claro, estoy confundido. Claro. <risa> ¿Verdad, po? nuestra linda y hermosa rey? Usted nos puede encontrar el día lunes. Sí aunque sea feriado no encuentro igual en Spotify, ahí vamos a salir después a las 10 de la noche en .fm.cl la mejor radio online que va a escuchar ese día exactamente un gran saludo para nuestro amigo Paco ahí que está en .fm.cl Oiga, don Paco, creo que también Sima lo va a demandar, ¿no? ¿Sí? Sí, pues. ¿Por, qué? ¿Ah? por las imágenes, pues ve que Sima está demandando por las imágenes a todos los que graban Plaza Disney Day? ¿Sí? Sí, pues ya demandó a Canal 13 como por 1.584 trillones de dólares. Ah, miércoles. no, pero en, en la radio tienen su propia cámara, no ocupan lo, lo de Sima. Ah, pero es que Sima es zurdo. Ah, ahí que. está, pues. Sima, ándatela sí. a la Cima. El día martes aparecemos en YouTube, porque en YouTube está todo el mano así que estamos ahí en YouTube el día martes y eh, nos puede encontrar en Facebook nos puede encontrar también en Instagram Capital de los Simios con K y si nos quiere enviar un correo para contratarnos para bautizos matrimonios fiestas zurdas también pues vamos ahí <risa> encantado vamos, vamos encantado no hay un problema Capital de los Simios arroba gmail.com excelente excelente capital con K das capital das capital excelente pop, profe. Eso, y verdad que incluso incluso tenemos un jingle por supuesto, ¿ves? Hasta de eso se olvidó. Hasta de eso me había olvidado. ¿ves? Vamos con él. Chile al día. Chile, Chile al día. día. Con el proyecto. Qué cosa más linda. ¿ves? Sí, pues Cosita profe. bien hecha. Eso. <risa> Mientras y eso. No nos demanden a nosotros ahora por... <risa> <risa> ay, ay. Ahora sí, ahora sí. Vamos con Chile al Día. El día viernes alrededor de las 2 de la tarde, mucha gente recibió un correo electrónico y se asustaron, pensaron que era una estafa, eh, pensaron que al pinchar el, el link le iba a salir una linda y hermosa llamada telefónica, así como, oiga... Usted ha sido beneficiado con el, con el nuevo IFE. Yo soy el... Brayatán Carreño. Brayatán, gerente de, del ministerio. <risa> y, y usted me tiene que depositar una pequeña platica para que yo pueda después hacer la entrega de este IFE. ¿Me entiende? No, pues profe, ve que estamos en Halloween y a lo mejor usted pinchaba y después la llamada decía ¡Queda poquito! ¡Muy poquito! <risa> <risa> sí, sí, sí <risa> recuerdo eso <risa> Así que tenemos a este personaje, Mario Alberto López Muñoz, que es el nombre más comentado en Chile. Fue trending topic en Twitter porque a mucha gente le llegó este famoso correo que era sobre el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Quién es este famoso Mario López Muñoz? Yo conozco a Mario López de salvado por la campana nomás. Ah, ¿verdad que se llamaba así? Bro? Sí, pues. Ya, no, pero este es Mario Alberto López Muñoz ni Santi sabe lo conoce. Ah. <risa> <risa> y ahora sí, bueno todo Chile se, se enteró que existía este desgraciado eh, porque fueron 7.7 millones de hogares que recibieron este famoso correo, incluyendo mi viejo, incluyendo mucha gente que conozco, que están todos así como oye, pero ¿qu -qu ¿quién es este famoso Mario López? me llegó el correo y ¿por qué? ¿qué? ¿qué? qué, qué? oye, no reíces el correo, capaz que me haya llegado capaz que te haya llegado sí sí es un spam sí después dice, a las 16.15 horas cuando Mario Alberto López Muñoz era trending topic en Twitter el ministro de desarrollo social y familia utilizó esa misma red social para publicar una aclaración importante si recibiste un correo electrónico indicando que eres beneficiario del if universal de octubre con un nombre distinto al tuyo no te preocupes esto se debe a un error del sistema que ya se ha solucionado en las próximas horas recibirás el comprobante correcto se lee la declaración ahora qué mierda pasó ¿Ya? Le echa la culpa al software, esto es un descuido, probablemente la persona que tenía que ejecutar esto no hizo la prueba correspondiente Cuando uno envía correos masivos, que son personalizados, deja unos 10 correos con su nombre y el de unos amigos para chequear que esté funcionando bien el sistema Ah, era el de un amigo Claro, no, porque eso es lo que hacen el... los ingenieros, por ejemplo, cuando van a tirar un correo masivo, ¿Ya? lo prueban en ellos mismos primero Ah, ok pero aquí no gusta. Gustavo Anabalón, ingeniero civil industrial y director de tecnología e informática de la Universidad de Concepción. ¿Cómo funciona el sistema que envía esos correos? Ahí Pregunta. está, pues profe, Universidad de Concepción. Pues si la abuela quemaron, pues... La que quemaron los sudos, ay, ay, ay. Con razón, pues profe. Esa es la revolución que le gusta. Pues. ¿Y tú cachaste que, que quemaron la facultad de ingeniería forestal? Sí, pues. Para que no quemaran más, para que no te laran más arbolitos, sí, serán huevones, ay ay ay Oye que los convencionales no quieren ir para allá hasta que se les le eliminen las querellas los lindos Claro Ah, porque sí. son luchadores sociales Es que son luchadores sociales que van a quemar la U Claro La U donde todos estudian, sí, serán huevones, ay, <risa> ay ay ay Bueno y no estamos desviando del tema bro Sí. Dice, hay muchos software que hacen este trabajo, incluso hay uno de Word, esto funciona similar Aquí si fuera una planilla Excel con columnas de, con correo y otra con nombre Se escribe el contenido del correo que se deja en duro Y luego se pone en el mismo orden la variable que representa el correo y la variable del nombre Después se ejecuta la orden de enviar y el software va tomando cada mensaje Colocando los datos de cada beneficiario, cosa que no pasó acá Pudo ser un error de software, probablemente se hizo el formato del correo y se puso como prueba el nombre Mario Alberto López Muñoz y después quedó en duro, es decir, quedó fijo no como una variable para que fuera cambiando el nombre, ahí el que estaba programando se mandó un cagazo. Sí, se mandó un cagazo. Sí, eh, se mandó un cagazo ayer. El tema es que el software es formateado por una persona que seguramente no hizo la prueba, fue un descuido Ahora, desde España también hubo repercusiones. Ah, sí? Sí a 10.849 kilómetros de Santiago Más específicamente la ciudad de Valencia, España Mario Alberto López Muñoz, ex tía De 31 años También reaccionó en Twitter Efecto mariposa, el gobierno chileno comete un error Y yo, a cientos de kilómetros Me hago famoso en Chile Posteo. Por teléfono Mario Alberto López Muñoz Asegura que se sorprendió cuando un usuario de Twitter Avisó que su nombre era Trending Topic En nuestro país Dije, hostia que no voy a hacer una estafa. <risa> pues me he preocupado mucho y he empezado a revisar hasta que pude entender que era un error del Ministerio de Chile. <risa> me acordé cuando no del chiste de lo gallego. Oiga, pero esto es una estafa. No, es una estufa. ¿Te acuerdas de ese chiste? <risa> no, no, me acuerdo de eso. Es que me acuerdo cuando un gallego yo uno le hice al otro. Pues hombre, no seas tan soberbio. Y el otro le dice, bueno, y tú no seas tan socroata. Va pase. Va un pase. ay. Así que después dice: Es poco usual que en su perfil salga con los dos nombres y los dos apellidos. Pues todos me llaman Mario. Pues me puso los dos nombres porque a mi padre le gustaba Mario y a mi madre Alberto. Porque todos preguntaban: ¿Y cuál Mario? <risa> ¿Qué te lo, he hecho por el armario? <risa> porque te lo puse a salir en el diario? <risa> ah, también, literalmente. Ese Mario, Exactamente. ese Mario, que te lo metí a salir en el diario. <risa> Ay, ay, ay. Eh, así que Mario, Mario Alberto Muñoz, el hombre más famoso eh, español que se hizo famoso en Chile. Así que si a usted le llegó el correo, no se preocupe, no es una estafa, es simplemente que el, el Brea que, que tenía que hacer la pega no la hizo como corresponde. Oiga, sí, porque estaban desesperados algunos, a mí me llegaron mensajes de eh, WhatsApp con el eh esta notificación del ife y me decían no pinches el link y una advertencia así pero ya acabo de mundo si pincháis el link te van a hacer pinche en el celular que te van a vaciar tu cuenta corriente que no sé poco menos que vaya a activar la bomba atómica de corea del norte <risa> es una estafa claro <risa> Pero no, no era una estafa, así que no pesque el correo nomás y, y bórrelo, pero sí. Yo creo que todos se asustaron cuando les llegó el correo. Sí, pues que no es para menos, profe, porque imagínense si les llegó ese correo y todos andaban ahí eh, con todo, con el mismo correo. Se, se, se presta para eso. Claro. Ahora, ¿qué te he puesto? ¿Qué te he puesto? ¿Qué te he puesto? Que los parlamentarios de zurdo van a van a querer una acusación constitucional contra el ministro sí. <risa> y van a abrir la cabeza. Lo van a querer destituir por esto. <risa> ¿Oye usted vio medio mundo alguna vez? Sí. sí. sí. ¿Se acuerda cuando hacían eh, una parodia de un eh, partido político que hacía eh, conferencias de prensa todos los días no me acuerdo estaba eh, Rillón estaba Julio Jung estaba la Rebeca y Chiglioto el Pato Torres estaban muchos de los personajes que estaban ahí. y eran eh, weá así como ridículas ¿eh? y eran parodias y era ch chistosa porque por ejemplo el, el Rillón decían vamos a pedir que eh, no sé la vuelta de biciclista de Putaendo pase por eh, Linares y si no pasa por Linares vamos a salir a las calles y vamos a hacer una protesta y pura weá así o ¿Sabes que me acuerdo del eh, diputado Silver con ese.? <risa> Porque son guay, pura, fuera puras, ridícula. <risa> capaz, po? capaz ¿Que, que haya estado basado en él. Claro, <risa> ah, el diputado Silver que ahora va a senador. Ah, sí pues. sí, pues sí, va a para senador, para todo. Oiga, y hablando de eso, ya salieron uh -huh. eh, información sobre las nuevas papeletas de eh, las próximas elecciones. <risa> sí, pues y también salió la lista de los vocales de mesa. <risa> <risa> Me tocó ser vocal de mesa. Así que, cabros, voy a estar siendo solo o con Paco. La capital de los simios ese día y el profe se va a unir a nuestra transmisión especial. Porque ese día, sí o sí, ese día 21 de noviembre, hay transmisión de capital de los simios en vivo y en directo a las 10 de la noche. Exactamente. Porque vamos a... Bueno, yo voy a llegar no sé qué hora, pero tendré que llegar a, <ríe> a la hora a <ríe> Yo, por lo que estoy escuchando, va a llegar a la hora del sí. La papeleta, ¿cuántos cambios tiene? Ver, son cuatro elecciones. Cuatro elecciones. Sí, tenemos presidente, diputado, senador y core. Ándale. Y las de core tienen como 80. ¡Ay, ay, ay! ¡Core! Consejero regional, Eso es que no conoce nadie y nadie sabe qué hacen. Ahí están. <risa> Operadores políticos. Operadores como dicen, políticos. Oiga, más de 80 candidatos tienen la papeleta más grande. A ver, veamos de, de dónde es esa papeleta. A ver, van quedando tres semanas, eh, 155 diputados, 27 senadores y 302 core. además de un presidente. Mm, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver le presentó también las cuatro papeletas. La más grande de todas corresponde al distrito 10, con 80 candidatos para diputados. Puta, pobre vocales de mesa. O 80 candidatos. O sea, imagínate que tenéis que colocar en. Bueno, que ahora por lo general están colocando una mesa por sala en los colegios. ¿Sí? Entonces tenías espacio como para colocar en el suelo. Ah, ya. Yeah. Pero el pobre distrito 10, distrito 10 Santiago. Así que. Tienen que haberle pedido página al Mercurio para poder hacer la papeleta. Claro, <ríe> literalmente. Chuta. Ahora, el pago de los vocales. Eh, hay una cosa buena también. ¿Sí? Sí, se dieron a conocer las listas con los vocales de mesa. Eh, vamos a ver. La plata es. La platica. Doc. A ver, hay 233.942 vocales de mesa en 46.888 mesas. O sea, ya sabes que se necesitan apoderados, cabros. Y 2.924 locales. Los vocales de mesa recibirán un bono de dos tercios de UEFE. Equivalente a 20.000 pesos y un adicional de 6.900. Y un a pan con tomate. Un pan con tomate. Aquí <risas> les concurre la capacitación del 20 de noviembre. O sea, es que ir un día antes. Ah, o sea que si usted no va un día antes, igual no recibe toda esta platita. No, recibe solamente los 21.000 pesos. ¿Sí? No. Pero ya, por lo menos ya a, a, antes no te entregan nada. Bueno, profe, alcanza para pa la chelita. ¿Para qué más? Para... Um... Claro. ¿No? Mira, las multas, en caso que los vocales no concurran a desempeñar sus funciones, estarán incurriendo en una infracción electoral que es sancionada con multa a beneficio municipal, que van desde las 2 a las 8 tm, o sea, entre 105 mil pesos y 422 lucas. ¿Quiénes se pueden excusar en este caso? Los vocales podrán excusarse de cumplir esta función del 2 al 4 de noviembre. Las justificaciones deberán ser formuladas por escrito ante el secretario de la Junta Electoral. Entre quienes pueden excusarse se encuentran mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación, el padre o la madre de un hijo o hija menor de dos años, también quienes se desempeñen como cuidador o cuidador de un adulto mayor, o personas con necesidades especiales, con dependencia o discapacidades. Pero profe, ahí tiene la solución. Po. Me No, se pone una peluca y con la guata que tiene dice yo me siento como una mujer embarazada. Exacto, ahí está. ¿Ya? Sí. Sí, pues, no tienen por qué discriminarme. Exacto. Y se queda en la casa. <risa> Para poder hacer el programa. Exacto. El sábado 20 de noviembre a las 15 horas se realizará el acto de constitución de mesa receptora de sufragio. Deberá contar con la participación de todos los vocales designados por las juntas electorales. A partir de las 7 y media del día domingo 21... Es eh, que la tarde es temprano. <risa> Encima día domingo. ¿Y sí. va a haber ley seca? Va a haber ley seca, sí. Oh. Deberán reunirse en el mismo local. Ya. Las mesas se instalarán a las 8 de la mañana. Y podrán comenzar a funcionar con al menos tres vocales de los designados. A partir de las 9... A partir de las 9 horas, el delegado de la Junta Electoral deberá designar a los vocales que falten hasta completar un mínimo de tres necesario para poder funcionar. Sí, pero de todas formas, mira, esta cuestión hay que sacarla rápido. En la pega hay que sacarla rápido. Sí, Ahí, cuando se abran los votos para presidente, ya sabemos. ya, ¿sí? ¿Para qué los vamos a contar? Cas, cas, cas, cas. Y listo, saca <risa> claro. el problema. No, yo estoy en una comuna que es terrible zurda. Pues. Sí. Sí, yo yo voto en Lo Ah. Y son todos, pero ultra mega, super hiper, ultra mega grandes y campeones soberanos de los zurdos. Ándale. O sea que Boric ahí va a, racha, va a arrasar. O Artes. O Artés, sí, van a arrasar. Entonces, uff, va a estar complicado el tema. Eh, porque van a tratar a lo mejor de, de pasar alguna mula Pero hay que estar atentos, voy a tener voz y voto Así que mejor que apoderado de mesa Sí, pues, mucho mejor Oiga, profe, eh, también ha salió la nueva encuesta Pulso ¿Ya? En, en, en la cual eh, tenemos nuevos resultados sí hay alguien que está disfrutando de un lindo y hermoso quinto lugar déjale ¿Eh, <risa> oiga cómo bajó este hombre qué le pasó Se fue a la mierda o sea que oh, más solo que canapé de margarina más solo que piñera para el día del amigo sí. <risa> <risa> Ay, más botado que maricón concida sí. <risa> es diabólico profe Oiga, dice José Antonio Casa aparece liderando la carrera presidencial por primera vez en esta encuesta, mientras también sorprende Sebastián Sichel, siendo desplazado al quinto lugar en el medro de Provost y París. Pese a que aparece en segundo lugar, Gabriel Boric sigue apareciendo como triunfador en segunda vuelta en un escenario frente al candidato del Partido Republicano. Claro. Está difícil ahí para Cast en la segunda vuelta. Sí, pero todo dice que hay que ganar en primera. ¿Sí? Lo veo difícil, pero... No, difícil, <risa> profe. Dice, a tres semanas de las elecciones del 21 de noviembre, la última encuesta Pulso Ciudadano aseguró que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Casas, superó en las preferencias al diputado Gabriel Boric. <risa> Según el sondeo al que accedió eh, BioBioChile, Chile, CAS eh, subió 6,1 puntos con respecto al estudio anterior, de la primera mitad de octubre, llegando a un 22,2% de las preferencias, Ejale. con lo que se quedó con el primer lugar por primera vez en dicha encuesta. Ya estaba apareciendo, dice, en primer lugar en la encuesta Cadem. Sí, la semana pasada. Exacto. Eh, por su parte, Boris cae eh, 3,9 puntos y se ubica en un eh, 17,4. Oye, yo... cayó... Y son 5 puntos de diferencia. Sí, pues. No deja de ser. No deja de ser. Además, el avenderado oficialista de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por primera vez, aparece desplazado al quinto puesto con un 6,9. Oh. Siendo superado por la senadora Yanna Probareste. Eh, con 9,5 y Franco Parisi con 7,3. En la sexta posición se encuentra Marco Enrique Zominami con un 4,8 y su. Y el último lugar eh, se posiciona Eduardo Ortez como un 1,6. Bueno, eh, a Ominami le alcanza pues, 4,8 para cobrar el, el préstamo. Claro. <risa> con la plata que quería, pues. Con la plata que quería, claro. Sepa. Oye, ¿cuánto es el, el total de no vota o no, o no sabe? Eh, mire, dice. Eh, Dice que son eh, 17 puntos más o menos, ya, de, de no sabe y que no votará, dice son más o menos eh, 7,9 No, 17 que no sabe. Ah, 17, perdón. <risa> o sea, todavía estamos, eh, mira, ese 22,2, súmale los 17. ¿Eh? <risa> <risa> El voto oculto de casa. <risa> Qué optimista, profe. Sí, pues es que sea optimista. <risa> claro. Eh, bueno, hay que sumarle a eso los votos de Sichel Porque yo creo que los de Sichel sí o sí se van Pero Sichel ya no tiene vuelta lamentablemente No, fue bueno Sichel no, pues. Y todos los votos de la zurdería obviamente Se van a ir a los guatón con leche Sí. Mira, hay, hay un voto probable también Que se llama ¿Mm? En el CAS sigue liderando con un 26,5 Vamos mierda, vamos que se puede Eso. Boric 25, Proboste 12,1 Parisi 10,6 Sichel 9,1, Medo 5,1 Y Arte 2,6 ¿Usted cree que los votos de Parisi se puedan ir a Cast? Sí. ¿Por sí, los votos se van a cast? Sí. Porque creo que París igual ha atacado a su franja política cast eh, en algún sentido, ¿no? Sí, sí, lo ha atacado. Pero de todas formas, es que el, el, el, el votante París puede que no vaya a votar en segunda vuelta ¿Mm? o vote por cast, pero por Boris no, no va a votar. El votante, eh, porque París se derechizó mucho en esta elección. Sí. Sí, su discurso es muy de derecha, entonces. La gente que está con París no va a estar con, con el guatón. <ríe> y sí, también lo, los dos que van punteando eh, tienen el el rechazo, por así decirlo. Ajá. Más grande, que es Caso un 33,5 y Boric un 25,5. Pero necesitamos el 50%, así que da lo mismo el 35. Claro. Sí, sí. Todavía, no. tenemos, todavía tenemos margen para ganarse. ¿qué? Claro. <ríe> y en la segunda vuelta... ¿Cuántos, eh, a, ¿A cuánto estaría el margen? Dice, el candidato por se impondría ante la carta del Partido Republicano, aunque por un margen estrechísimo. Entre el total de los encuestados Boric lograría un 32,9 y Cast un 32,8. ¡Ah, ¡Ándale! No, está pillado, güey, está pillado. ¿Está pillado? Sí, mientras un 24,3 no sabe, votaría nulo o no votaría. Acuérdate que Cast en un debate con Boric se lo va a comer vivo al pobre. Sí, con patatas. Con papitas con papitas sí. papita mayo como queráis, pero se lo va a recontra comer. Sí, yo cacho que el, el Boric se arregla para eso eh, para esos debates, para estar listo para acá nomás. Yo creo, sí. sí. <risa> Mira, vengo perfumadito al lorecito de ti. Ocúpame. <risa> sí, sí. Entonces, eh, hay, hay patria ciudadanos. Todavía tenemos esperanza de que de que Chile despertó. Pero sí. que despierte verdad. Bueno, en un posible escenario ya de elecciones. Eh, con Boric como presidente, ya como nos veríamos. Es que ahí ya, eh, no sé si Venezuela, pero Nicaragua sí, fijo Sí. Fijo, fijo vamos, ahí, entrando en Nicaragua Nicaragua en este, en este momento, en su régimen, ¿cómo, cómo está? Balón ¿Sí? <risa> ¿Sí? Pero es más narco, es más eh, zurdo, es más progre Nar es... Narco zurdo Narco zurdo, sí, tipo con Venezuela con... o... Tipo Venezuela con Ortega, pero a ver, todavía no llegan a, a estar tan para la como en Venezuela Porque llevan menos años Ah, ya. Pero van van para allá, pero... ¿fractor? ¿Sí? Sí. Pero ellos también tienen el tema de la revolución bolivariana y cosas sí, así. Sí. Ah, están con la misma mierda. Sí, están con la misma mierda. Mm. Entonces, lamentablemente para los pobres amigos nic nicaragüenses, que no creo que nos estén escuchando. No. <risa> ¿O oh, capaz que sí, ¿O ¿no? oh, capaz que sí? No, que cuando el régimen controla los medios de comunicación, programas como estos no llegan allá. Sí. Lamentablemente, por... los, los amigos nicaragüenses no. No, lamentablemente. Bueno, bueno yo, mire, yo he conversado con Calete Venezolano. ¿eh? Y de verdad me dice que, que está la cagada en el país. El otro día estaba con un, un alumno venezolano, estaba hablando del tema de, de las filas que habían acá para la Unidad Popular, por la fijación de precios para tratar de controlar la inflación, que es una pésima idea. Y él me decía que en Venezuela la gente hace fila. Adivina cuánto. Cuánto. Una semana para llenar el estanque de la, del auto. Ah sí, sí vi los videos, los videos. Hace día, fila profe. una semana. Sí. La cagó. En verdad es horrible lo que están viviendo ellos. Y eso que es un país productor. El Era productor un país de petróleo. <risa> <risa> Tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, Venezuela. Casa semana? herrero, cuchillo palo, profe. Ay, ay, ay. Oiga y vio el tema de Argentina, por que fijaron allá algunos precios. Creo que fueron como entre 350, 160 precios de productos como básico Sí. Eh, ¿Vio los videos de la cagada que están quedando? No, las filas. No, la fila, se... ¿Qué, qué no, la fila y la gente se empezó a pelear y a abarrotar ah, de ¿verdad? Sí. Uh, Con... se, se tiraban unos productos como uno u otro y se sacaban. Sí, sí. No, horrible. Horrible, lamentablemente En Argentina está pasando eso porque tiene una inflación Que está descontrolada sobre el 50% Y, y en Chile nos quejamos Que tenemos 5,4, que salta la inflación Sabemos que las cosas están caras Pero lamentablemente eh, Imagínate los pobres argentinos, están para cagar los pobres Sí, pues no, hoy se van a seguir encareciendo Ya tenemos ahí la tasa de interés de los bancos eh, La gente, mucha No ha podido acceder a los créditos Porque las tasas cambiaron Los eh, años de crédito Se acortaron Y te piden te piden el 20% de pie. Exactamente. Si tú con el 10% o con el cuarto retiro querías comprarte un terrenito, no, fuiste bueno. Claro. Fuiste bueno. No te va alcanzar ni para benzina. No. <risa> Mejor profe, hay que irse de este mundo nomás. Hay <risa> que irse. <sé>? Sí, <risa> hay que. Bueno, ahí ten... la señora Gladys? Exactamente. Gladys Marín. Dice No, <risa> <risa> Se está muerto cerrado, <risa> Se murió Gladys del Río, eh. Oiga, sí, se No, chucha. ¿No? <ríe> <ríe> se le dio el chinito. Sí, sí. Oiga, sí, por gran valor eh, Gladys del Río. Eh, mítica del Happy Ja Ya van quedando poquitos de los del Happy ¿Quién es? También el la Alarcón, el Pato Torre. La Marilu Cueva, la Mente Montenegro, Renata Bravo. Bueno, han pasado varios, pero los míticos de eh, la... A la Cuatro Dientes, ¿cómo se llama la...? La Gloria Benavides. Gloria Benavides. Sí. ¿Eh? Sí, pues, profe. Eh... Oye, la hija es igual. ¿Es igual? Es igual, bueno, a la que falleció. ¿De qué se murió a todo esto? Yo no tenía idea, que estaba enferma en la clave del río. Yo tampoco. Yo pensé que estaba para ahí, igual que la señora. él ta... el... ¿Esta era la esposa del Jorge Pedrero? Sí, pues, el no, chino Pedrero. No tenía idea. Sí, pues. ¿No sabía? No Mire, dice día. Sabemos que ahora está con mi padre Reflexiona Claudia Pedreros La única hija de Gladys del Río Y Jorge Pedreros ¿Cómo se va a forrar ahora su mujer? Sí, puch, <risa> todos los derechos ahí sí, De repeticiones güey. y cuestiones Este sábado La emblemática actriz de Happening Con Falleció a los 79 años eh, sí, sí. Le dio un, pario, un paro cardiorespiratorio. En la mañana, cuando le estaban dando desayuno, ah, se la pidió. Ah, fue. Ah, sí, se esto. la pidió. Ah. <risa> este diabólico profe, ¿cómo tanto? Dice la fundadora del teatro Tecnos de la Universidad Técnica de Estado. Eh, recordada como ícono del eh, humor por interpretar al señor señora Pochi del enseñar la oficina, eh, tranquilina de Alaraco y la mamá de Pequitas del programa de TV ya mencionado, estuvo prostrada un año y ocho meses. La verdad es que no ah, tenía ni idea. Estaba mal. Estaba mal la señora. A mi mamá hace dos años le dio encefalitis. Encelef, <ríe> encefalitis cerebral, una inflamación del cerebro cuya causa más eh, frecuente es la infección viral. Y eso le causó daño en su cabecita. Eh, dice y también en su daño eh, daño motriz eso la fue decayendo además tenía cuatro eh, bypass en el corazón, ándale estaba haciendo la colleta <risa> <Le> pedía, <bro. risa> era diabética e hipertensa chut, podía comer pura pipí, entonces, claro, <risa> la única pipi <risa> exacto, <risa> <galletito de> agua. <risa> empezó a bajar mucho de peso y quedó postrada, mientras te, ha... eh, te hablo estoy al lado de ella, estamos aún en casa eh, resume Claudia, la hija de Jorge, y le pregunta cómo fueron sus últimos días, y dice, ella se podía comunicar muy poquito pero echaba de menos a mi papá se veía eh, ella veía a mi papá eh, era como una medium no como ¿Cómo se llama los otros no como este eh, que veía a Jaime Guzmán <risa> ¿El Morir era? O ¿El morir. Longueira. Longueira. longueira? Longueira sí Sí, a lo mejor era como Longueira Ella veía a mi papá, dice Hace dos meses estaba con eh, eso Hablaba eh, en presente de él, no el pasado Ellos tenían una tremenda conexión eh, No estábamos felices porque es un dolor tremendo Pero también somos católicos y sabemos que ahora están juntos No hay nada después de la muerte ¿Usted cree, profe? <risa> no pasa nada ¿No? Y si pasa algo, que alguien venga y me lo diga Que, que alguien venga de la muerte y me lo diga no. Oh, no. estamos en Halloween Profe, a lo mejor puede pasar algo <risa> ¿Ah? Gladys del Río hizo de todo dice. Participó en la teleserie de cara al mañana Del 82 y en la película Todo por nada, del 89 Pero eh, sus comienzos fueron en teatro Trabajó mucho haciendo teatro clásico Hasta que se metió al happening con Ja eh, Al principio le costó sacárselo de la actriz seria, Pero después se puso a jugar Y eh, nos matábamos de la risa bueno. Oye, Usted ha visto los videos de lo que no se vio de happening? No, no, eso no lo he visto. ¿Nunca lo he visto? No. Búsquelo en YouTube. La Gladys del río era un chiste. Era un chiste porque ella tenía una risa muy contagiosa y era muy eh, dispuesta a reírse de, de, de la nada. Ah, y bacán. este podía estar riéndose, pero ahora. Y la vieja se te llegaba a mear de la risa. Entonces, a ver qué ludo. Eh, aquí le pregunta justamente, Gladys buena para reírse, y dice la Gladys, hacía pipí en los pantalones cada vez que hacíamos la oficina uh -huh. ella fue la mamá de la Pequita el personaje que interpretó María Cueva. y yo sentía que ella era mi mamá, me cacheteaba y me pegaba en el poto eh, de verdad Patricio Torres tiene el mismo recuento que el mismo recuerdo que María Cueva. lo más increíble eran los ataques de risa que le generaban a la Gladys eh, producto del cansancio y el arduo trabajo que hacíamos en el programa era muy estresante y eso eh, mismo provocaba ataques de risa, si sí, verdad Tremendamente chistoso cuando uno la ve reírse A la, a la vez. Eh, dice, ella se hacía pipí eh, De risa y terminamos todos riéndonos Eso es lo que más recuerdo de ella Junto eh, con sus eh, invitaciones A tomar once, eran unas comilonas Maravillosas, con eh, cosas dulces Saladas, eh, era genial, agrega Torre oh. Tuvimos una amistad de 57 años Fue mi amiga, mi hermana y mi compañera el Mite Maite Montenegro Gladys fue una guía en mi carrera Además de una compañía y una incondicional idea total eh, le preguntan fue amiga de la vida y el escenario sí. pocas veces se dan eh, esto eh, de dos cosas juntas yo atesoro haberle hecho un homenaje hace un par de años en mi estudio le eh, dije no te voy a estar haciendo homenajes después y me di ese gusto e incluso canté con ella ser recordado por su eh, obra es lo más importante para una artista eh, y para ella eh, yo era la chica loca eh, loca chica siempre eh, bueno, dice ella era una actriz completa y excelente, cantaba y hacía de todo. Con Jorge y Pedreros eran un eh, binomio espectacular. Reflexiona Fernando Lacón eh, Ellos trabajaron juntos por 11 años en el Happening con Ja. Y el actor destaca el rol de la intérprete de la obra El Violinista en el Tejado, eh, donde Gladys actuó junto al argentino Marcos Zucker. Su compañero Eduardo Rabani, y otro histórico del extinto programa se despidió diciendo La escena nacional se vista de luto. Se va una compañera de vida. Desc en del Río. Chol. Oiga, estamos volviendo viejos, profe ¿Sí? Todos los míticos de los programas de la tele se están yendo sí. bueno. Y eso es eh, que estamos a mitad de camino sí. nosotros de... Yo creo que más que mitad de camino ya sí. sí. En momento fuimos buenos Así que yo creo que hay que empezar a cuidarse un poquito sí. Para ver si alargamos un poco más la vida Bueno, aquí si sale este hueón de presidente ¿Para qué más queremos vivir? Profe? Mira, por un lado va a ser bueno por un lado va a ser bueno Claro Porque no vamos a tener que hacer dieta nos vamos a cagar de hambre todo el día Entonces ya vamos a adelgazar Esto, esto, todo Asadito quería lo bueno después Claro eh, Empiezan a comprar polenta Claro para... <risa> Con gorgojo Exacto Vamos a una pausita, profe Y ya volvemos con el último bloque Acá en la capital La capital De los simios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 Oh, ¡Ay, yeah. Sí, porque Don Station, cuando hizo el monito en el bloque pasado, parecía la gallina clueca. <risa> la gallina turuleca. Déjale. <risa> me salió como gallina, la gallina. Claro, toda confundida la gallina. Eso. <risa> como otro candidato. Oye, acabo de escuchar un ¿Ah? audio que me mostró Station, que lo encontré maravilloso. Sí, pues, así que vamos cast. ¿Podría reproducirlo? Eh, que sí, ¿Sí? sí reproducelo nomás. Si gana cast pienso en irme en Chile. Qué linda. Esa fue Ale Valle. Ale Valle y si gana Cas se va de Chile. Otra razón más para votar por Cas, muchachos. Déjale. Eh, vamos, Y aunque no quieran ustedes votar por Cas, saquemos a Ale Valle de Chile. Sí. la cagando. Así que que cumpla su promesa. Eso. Sí. Le vamos a exigir que cumpla su promesa cuando salga presidente Cas. Efectivamente. Y Don hecho en nuestra sección, ¿qué es? Ajá. Hoy día vamos a hablar de lo que nos convoca en esta en esta semana Exactamente, la celebración más importante de octubre Exacto ¡Tenemos días feriados! ¡Woo! ¡Éjale! ¡Halloween! ¡Ojal Halloween! Halloween. Halloween. ¿Sí? ¿De dónde viene el, Halloween? el Hall Halloween? El Halloween es... Eh, déjame acordarme bien si es... Eh, no estoy seguro si es irlandés o escocés, pero esa palabra viene, viene de por ahí. Y se da eh, específicamente para para las fiestas del portador de la luz. ¿Del portador de la luz? Sí. ¿Sí? Lucifero, Más conocido después como Lucifer. ¿No tiene que ver con el wonder de la luz divina de... No. a de, de mercado? No, ¿No? como el divino anticristo <risa> el que se fue para los Andes. ¿Ah, sí? Sí, porque el divino anticristo una vez le sacaron la cresta o no nace. ¿En serio? Sí. Yo pensé que estaba ya pedido, estaba como no, la clave del río. No, no, no. Eso fue lo último que supe. No sé si habrá vuelto a Santiago o qué, pero yo supe que se había ido a lo Andes por una paliza que le habían dado. Porque se vestía de mujerísima Claro <risa> Bueno, era maestrísimo igual él Claro Pero actualmente Halloween se le conoce como Noche de Brujas Exacto Y no es cuando se juntan las esposas, no, no, no <risa> <risa> O la feminacia de marchar Claro, la feminacia de <risa> marchar, Noche de Brujas no Lo que supuestamente es la tradición de que en esta noche existe un... un ¿Cómo decirlo? Un acercamiento con los muertos, que tú puedes volver a, a estar con los muertos y que supuestamente los espíritus, fantasmas o seres extraños poder andar libremente por, por la calle entonces por eso la gente se disfraza para que los monstruos no se sientan extraños bueno, traigo una explicación bien de mierda, pero <ríe> claro, supuestamente en Halloween los monstruos pueden andar por la calle, los extraterrestres también, y nadie les va a decir nada porque van a pensar que eh, son disfraces ¿a la película coco? a la película coco, sí. sí bueno, de hecho, en, para los mexicanos que lo celebran mañana, no es el 31 de octubre, es el 1 de noviembre eh, tiene, el, tiene relación con el tema de, de todos los santos, se celebra el día de todos los santos Y se supone que por eso se llama día de todos los santos, porque es de los santos inocentes ¿Santos inocentes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí incluso... ¿No que los santos inocentes era el 28 de octubre? No, el... no ese es el día del inocente ¿Sí? sí que el 29 de diciembre. 28 de diciembre. 28 de diciembre. Sí, pues, el día que nació Don Francisco. Eh... 28 de octubre dije. Sí. Pues. Ah, aquí está huevo. Herodes mandó a Pilato, Pilatos mandó a su gente. El que preste en este día pasará por inocente. Así que no hay que prestar plata. ¿O oh, eso lo decía día. mi abuela? Sí. Sí. ¿Sí? Es ¿qué? que está viejo, profe. Estamos viejos. <risa> Sí, pero esa tradición se mantenía eh, con, el, con el Día de los Inocentes. Pero, claro, acá el, el Día de Todos los Santos se va a festejar en, en México, Ya ahí tiene la película Coco, por ejemplo, donde se le hace un, un ritual al, a la muerte propiamente tal. Esto tiene mucho que ver con el tema prehispánico, con, el, con los mismos aztecas. Tenían culto a la muerte muy potente. ¿Sí? Sí, sobre todo con Cipitotec. Eh, en, en los mayas, por ejemplo, Cipitotec era nuestro señor de los desollados. Ándale. Y el sacerdote, o sea, agarraban a una persona a un, un rival político, por así decirlo o de otra aldea o, o, tenía que ser de, de casta alta, un príncipe, por ejemplo a ese loco lo, eh, lo trataban bien durante todo un año el loco podía echar cacha, quisiera, comiera eh, eh, pero eh, lo trataban excelente y cuando llegaba el, el día específico, lo mataban pero lo mataban y le sacaban la piel oh y el sacerdote tenía que usar esa piel encima unos 10 o 12 días ay, qué alorocito Quedaba lo o sea, hasta que la piel se empezara a secar. Sí, es muy rancio, es muy rancio. Y por eso era porque el Cipetotec, el dios que era nuestro señor de los desollados, por eso se le llamaba así, te traía protección a todo el pueblo oiga profe vi que los españoles como que en cierto modo nos cagaron si no hubiesen llegado todavía veríamos ese espectáculo <risa> Oye, eh, la famosa leyenda negra que hay con, con el tema de los españoles a mí me da mucha risa porque al final estos desgraciados dicen ah, nuestras culturas prehispánicas eran hermosas eran terriblemente sábicas sí, po. hay que a los profe, muchos profes de historia, muchos colegas míos que le enseñan a los cabros chicos así como, eh, ay, eh, lo, los pueblos indígenas eran maravillosos y llegaron los españoles malos a, a atacarlos. Claro. Y tú quieres decir que, pero, bueno, segundo, pues cuestiones que pasaron hace 500 años. Y no tendríamos la cultura que tenemos ahora si que no hubiesen llegado los españoles. Claro. Y de hecho, bueno, si bien con la Inquisición fueron bien extremos, pero que no se olviden que aquí se hacían sacrificios humanos. Sí, pues. Ah, pero qué... Los incas es... los aztecas, los mayas, los mismos mapuche bueno, para el terremoto del 60 hicieron un sacrificio humano para el maremoto. Ah, de veras es que usted me contó esa historia. Pues. Sí, pues, agarraron a, una, a dos cabros chicos y los mataron. Sí. Y la mamá estaba en Santiago trabajando. Año 1960, o sea, uno, uno podría decir, no, esto pasaba antes. No, no, en 1960. Qué lindo son los mapuches. <risa> Bueno, todavía yo creo que hacen sacrificios humanos porque no le importa la gente que esté dentro de la casa, los jóvenes bueno, cuando no, queman. No esas son quemas y <risa> <risa> los luces que me acá no hay más tostados, ¿no? Ahí sí se pasó, profe. <risa> Vamos a poner un strike. Hace rato que no ponía, ¿no? <risa> sí, <que> <risa> sí. Oiga, pero nos desviamos del eh, temita central. Eh, lo dije en Halloween. Bueno, ya lo explicó a grandes rasgos. Claro. Eh, esta actividad se celebra hace pero muchos muchos años, o sea, no es una cosa nueva tienen raíces celtas eh, supuestamente y que de ahí se fue expandiendo al mundo, al mundo anglosajón fundamentalmente y que después ya se transforma como como la tradición estadounidense donde salen todos los cabros chicos a pedir dulce dulce o travesura Exacto. Y entonces es que los gringos son los amos del, del show y el espectáculo sí, pues. entonces para ellos el, el, la noche de Halloween es uno de los eventos más memorables donde la gente se disfraza pero son disfraces pro y hacen fiesta y eso son fiestas para un niño pero también el consumo se estima esto lo vi la otra vez en el history channel que la venta solamente para halloween de dulces equivale a el doble de la venta de dulces del resto del año Ah. O sea, solamente los dulces que se, ven, se venden en Halloween duplican las ventas del resto del año o sea junto los haitianos se hacen la América en el super 8 <risas> claro los super 8 <risas> buena bien por los haitianos sí y esa tradición claro empezó a llegar de a poco a Chile eh, principalmente por las películas empezó a llegar por, la, por las series que, que nosotros veíamos que siempre veíamos a, lo, a, lo, a la gente disfrazada y ahora la gente se disfraza porque antes yo me acuerdo que no nadie pescaba Halloween estoy no, no. 20 años atrás oiga usted se acuerda más o menos de, de cuándo? se celebra en Chile porque yo la verdad es que eh, para mí cuando estaba joven Halloween pasaba sin pena ni gloria no... mira yo me acuerdo que a veces las discos tenían fiestas temáticas especiales que tú podías ir disfrazado eh, a algún restaurante colocaban como esas telarañas y cosas así pero, pero no era, pero era como puro. ahora masivo que los niños salen, ahora se ve que los niños salen disfrazados van a pedir dulce con los papás las casas adornadas sí. pero eso no se veía no no no yo creo que hace unos 20 años atrás ¿sí? 20 años atrás más o menos no más no más que empezaron con algunas casas cuicas Sí. en los sectores de las condes para el lado de chicureo empezaron como a, a adoptar la tradición y obviamente como el chileno copia todo ya sí, pues. <risa> todos los barrios ahora ya eh, se hace eso Así que es una tradición ya bien arraigada en Chile Donde la gente se disfraza, los cabros salen a pedir dulces Antiguamente yo me acuerdo que tiraban huevos Si la gente no daba dulces en las casas Y los más pobres tiran piedras <ríe> A quebrar vidrio Y los más flightes balazos Y los más flightes balazos, claro <ríe> Exacto Para los amigos, abrazo Para el enemigo alazo. <ríe> y qué pasa <ríe> Ella, la reguetona Claro Así que... Tenemos esta, esta tradición. Obviamente la iglesia católica siempre ha estado como en contra de esto. Bueno, más que la iglesia católica, lo evangélico. ¿Sí? Sí, porque hablan de que en el fondo se está celebrando a los muertos, se le está celebrando a los demonios, propiamente tal. Entonces no... ¿Cómo decirlo? Pero ¿por qué demonio no, no en es ese santo. sentido, profe? Porque la religión católica cree, cree en el alma como tal, ¿o no? Y se supone sí. que los muertos regresan en eh, alma al mundo de los vivos, que pueden estar con ellos y compartir. ¿Y por qué eso entonces se les llama demonio? Es que, a ver, el, para la tradición católica, apostólica romana, por así decirlo, ¿Eh? los muertos solamente se van a levantar el día que Cristo tenga la segunda venida, donde iba a juzgar a, a los vivos y a los muertos. O cuando China suelte el virus. O cuando China suelte el virus, claro. <risa> entonces, recién ahí. Entonces no hay como un levantamiento de muertos anual o, o antes. no Eso no, no ocurriría. El caso mexicano que México es especial. Sí, pues. México tiene eh, esto es lo que llamamos sincretismo que de una tradición antigua que había que era prehispánica se le colocan características religiosas porque la gente la sigue celebrando igual. Claro. Acuérdate que el, en Perú por ejemplo para los para muchos aymera ellos sacan de paseo a su a sus eh, parientes momificados. Oye esa hueá es super rara. Sí. De verdad que se ve... dan comida, ¿cachai? Sí. Y son... Los locos están muertos y... Sí, pues. Medio momificados por el tema del desierto. Y lo sacan en andas, ¿cachai? También, tradición inca. Que era antiguo la llegan los españoles. Entonces, cuando llegan los españoles, como ellos no pueden... Eh, ¿Cómo decirlo? Como ellos no pueden cortar esa tradición, la españolizan o la o, o le meten el significado de la iglesia católica ahí entre medio para que la gente tome esos eso, eso ritos. Lo más significativo de eso, por ejemplo, es Navidad. Ah, claro. Porque en Navidad en el, en el hemisferio norte es cuando comienza el invierno. Pero por lo tanto el sol comienza a devolverse. Y por lo tanto tenemos que los días comienzan a ser más largos. Uh -huh. Entonces hay, había muchas fiestas que era como por ejemplo la fiesta del sol invicto. Ah, ella. ya. Y, y, y se celebraban y se hacían bacanales, brutales, en la antigua Roma. Todos contra todos ¿eh? Vamos dándole tu mismo Tremenda partusa. tremenda partusa. Entonces ahí lo, lo, lo, los católicos que hicieron, como sabían que esa fiesta se iba a celebrar igual, las Saturnales, dijeron, no, Cristo nació acá. Y según estudios de, la, de, de los mismos cristianos, de la misma iglesia, se calcula que si es que Cristo en verdad existió, bueno, para ellos sí creen que existió, nació en agosto. ¿En agosto? Sí. ¿No en diciembre? No en diciembre. En diciembre lo hicieron para que calzara la fecha con las celebraciones de las Saturnales. Ah, claro. O sea, al final es una mercolanza de fecha oportunismo total. Así ¿Es el eh, capitalismo que me gusta vos, profe? Claro, ¿no? Y ahora la fiesta está convertida completamente en, en, en una fiesta ultra-mega capitalista, donde si bien eh, es bien bonito pero hay mucha gente que la critica porque es una fiesta gringa, una fiesta foránea Bueno, también tendríamos que criticar eh, otro tipo de fiestas si las fiestas que se celebran son fiestas foráneas, la mayoría, ¿no? No tenemos aquí fiestas que se... aparte, obviamente, el 18 de septiembre eh, fiestas patrias que se celebren eh, así como en masa o que sean feriados y que la gente salga eh, Estoy hablando de Navidad también Claro no, pues no tenemos acá otra otro tipo de fiesta. Entonces, uh -huh. que vengan de Estados Unidos, da lo mismo. Es decir, la cuestión es pasarlo bien igual y que los caros chicos disfruten. Claro, pues ese es el punto. Y además, el... ¿Cómo se llama esto? El, tenemos el, al, al otro día, el día feriado también, porque es el día de la iglesia evangélica. Oiga, sí, pero este año nos cagaron. <risa> sí, porque tuvimos domingo y lunes, pero para el otro año va a ser lunes y martes. Ándale, este es la semana largo, como corresponde. Buena. Así que... Y... Bueno, pero ¿qué sacamos si a lo mejor sale el guatón con leche y no vamos a tener plata? Claro, no vamos a tener plata, va a ser ninguna cuestión, sí. <ríe> pero vamos, vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos que se puede. <ríe> Oiga, profe, y si usted eh, no quiere salir a la calle a celebrar este, eh, esta fiesta de Halloween, tiene excelentes opciones con Rolandino y PTV sí. para quedarse en la casa. Porque Rolandino y PTV tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, de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 12. Rolandino y PTD, la nueva forma de ver en televisión. Y feliz, grande Roland. Grande Roland. Oiga, profe, quedó la pura escoba. La cagada, güey. No, le digo que quedó la pura escoba porque me robaron la pala. Ah, te robaron la pala, mucho <risa> <risa> Ay, los chunchitos, los chunchitos Oiga, todo, ¿qué todo, todo, pasó? Yo no, la verdad que me enteré por la prensa. Claro. <risa> y vi las imágenes ahí de los estos jóvenes eh, llenos de sueños e ideales invadiendo la cancha. Claro. Pasa que la Chile volvió a perder, quinto partido consecutivo que pierde. Ah, pero cuéntese una de vaquero, sí, eso sí, es que... gana en novedad. Imagínate, la U venía re bien con ¿Eh? el huevito Valencia. Confirman al huevó Valencia como DT de, de la Chile y de ahí un punto de, 20... de 24 ya. ¿Se le habrán aconchado los miedos al huevito ¿Qué le pasó? No, los jugadores dicen que... O, sea, el... o le están haciendo la el cama bicho, a los jugadores. Claro, dicen que los jugadores le están haciendo la cama. sí ¿Y por qué, güey, si es tan simpático? Porque no sé, <risa> la verdad, pero no, no. No juegan a nada, o sea, jugaron contra Curicó en Rancagua Curicó está peleando el descenso. Ay, pero con ellos perdieron. Perdieron, iban ganando 1-0. Y se los Curicó se los da vuelta 2-1. Oh, le dieron ya, vuelta al play de la pelota. Le dieron vuelta al play Cuando termina el partido. Obviamente la gente curicosa, abrazaba y toda la cuestión Y empiezan los hinchas a invadir la cancha Y salen todos corriendo, malas y corriendo Agarraron a dos jugadores, a Tomás Rodríguez y ¿Ah? otro más Y lo encararon, a uno le pegaron su, su par de chachazos. Ah, y con el charchazo y todo Sí, en mala en mala Oiga profe, yo no soy muy futbolero, pero ¿qué? No, esa era no era la hinchada más fiel, la que estaba en las buenas y en las malas Es lo eslogan que habían Sí, los que no abandonan vale, ni Exacto, nada. entonces ¿qué pasó ahí? Mira, según ellos están defendiendo al técnico Porque incluso hicieron rayado afuera del centro de entrenamiento azul Le pusieron trotones, no le hagan mal la cama al huevito Pero será tal eh, cual le dicen es que, es que en verdad no juegan a la u, No juegan a nada Yo estaba viendo el partido ¿Mm? Mi papá hincha la u y Mi papá echando puteadas y digo, pero cómo tan malo? No, no. Y en verdad los vi y no juegan a nada Pero no juegan a nada porque tienen mala dirección Porque se nota ya, por ejemplo, que esto, a lo mejor le estén haciendo la cama Y se dediquen a puro trotar po. O que el, arte que el arquero, no sé, pues se eh, haga la magia como que se tira y no se tira, no sé, uno cacha más o menos cuando el partido puede estar medianamente arreglado para poder hacerle la cama a un técnico Sí, pero mira, de Paul no tengo nada que decir con el arquero porque ¿Mm? que porque Loco juega bien, pero son los defensas, ¿Sí? los defensas hay un centrocampista que era el número 7, no me acuerdo cuál era el nombre en el primer gol de Curicó, se van por la orilla y él se frena, y no llega al cruce entonces el, el que va por el lateral manda un centro, solo ¿Mm? hay uno que hace una pantalla y el otro le pega por detrás y hace el gol y en el segundo gol, es un tiro de esquina donde el mismo desgraciado, el 7, está marcando dos jugadores y, y, se, y se da vuelta de espalda cuando la pelota sale y pierde la marca de los dos. Es, es, es insólito, o sea, ningún jugador profesional jugaría tan mal. Ah, porque, entonces. Que ese ta, ta entonces. Claro, bueno, a se lo mejor salta, cabecea los dos solos y ya A lo mejor no es todo el plantel, pero son varios. Sí, porque muy extraño lo que pasa, porque no puede ser que un, un, un loco que es futbolista profesional juegue tan mal a la pelota, porque claro. juegan mal o sea, ni siquiera, ni siquiera son capaces de parar bien una pelota, de dar un buen pase, un pase con ventaja, no se dan vuelta, no, en ¿verdad? Y tocan atrás y toque, toque, todo toque, toque, pero no. No hay un avance profundo, tú los veí, no, no los veis jugar con ganas, no los veis jugar con emoción, con, con intensidad. Chuta. No loco ahí como que va a ser luego un rato total ya, ya cobramos oiga pero peligra de irse a la D o no mira está a 5 puntos en este momento de Milipilla Milipilla está último Milip... o sea es que el, el que estaría jugando promoción cuando está último y está casi pedido ¿Mm? con 18 puntos después viene Guachipato que está muy mal y después viene Milipilla que estaría jugando la promoción y después la Chile a 5 puntos ah chuta siguió en el lugar 14 y no, quedan eso. poquitas fechas o no 5 fechas más oiga chuta Está interesante el eh, campeonato, ¿ah? ¿eh? Sí. sí. Y Colo-Colito perdió y lacato ganó y todos lloraron y todo fue una confusión. Sí, porque colo <risa> porque... jugó con la sub-15. Con... <risa> no, y la más mala cueva ¿Eh? es que jugó con los jóvenes, ju jugó con los juveniles, con cabros de 15 y 17 ¿Sí? años. Pero confirmaron que uno de esos cabros tenía COVID. <risa> entonces ahora todo el plantel que jugó el partido contra Wander ¿Eh? o sea que jugó el partido contra ¿con qué? contra... uy se me olvidó, contra la Audax, Jugar contra el Audax? no va a poder jugar contra Wander entonces realmente van a tener que citar a la sub-12, <risa> sub-13 <risa> no, si están re mal mira, Melipilla acaba de ganar a la galera hoy día, 3-2, así que Sufre Chile, sufre la Chile, sufre la Chile Veamos Chuta El Chuchito quedó con 34 puntos Melipilla 32, O'Higgins 32 Curicó 31 A un partido Y Curicó está jugando la promoción Huachipato 25, Wander 19 ay, ay, ay, ay, ay Así que Se viene es... interesante, profe uy, uy, uy, complicadísimo Complicadísimo para el resto Está, pero On fire el campeonato sí. Así que, cabrón, a contratar Rolandino Para Sí, porque está bueno Sí, para ver lo que queda Está barato, bro, chuloquita, por lo Por supuesto Todo eso, profe podéis ver todo eso, incluyendo incluyendo películas. Sí, pues películas, pues, profe, así como la cual nos va a recomendar ahora. Hoy día les traigo una película de terror <risa> para que se asusten. <risa> <risa> Oiga, profe, ¿usted sabe eh, en qué se parece la película El secreto en la montaña, El señor de los anillos? no? Me parece. ¿Sí? Me parece, me parece que sí. A ver, dos hombres solteros se dirigen a la montaña a romper un anillo. Exactamente, no profe. No sé si me explico. Así que también la pueden ver en Rolandito de esa sí, esta película. Sí. Oiga, ¿qué nos trae para esta semana, profe? Les traigo una película de terror que da miedo. Ah, muchas que da miedo. Las películas de terror no dan miedo. En todo caso, sobre todo las nuevas no. de Hollywood. Oh. No, con esas de la muñeca y no, no pasa La Anabel conjuro ni un brillo las películas. Son puro Jump Scare, se llama esto. A ver, dígalo de nuevo. Jump Scare. Oh, con, scared. Jumper, jumper, scared. con Jumper Scare. <risa> ¿No? Que son películas que te dan susto estos sustos. Sí, estos sustos de que de repente uno pega el salto, ¿no? Claro, no. que de repente aparece algo y, y te asusta. Claro. Pero eso no es un susto, no es un terror. La película que les voy a recomendar es de terror. Es un terror psicológico. Da miedito. Se llama The Babadook. Duke. Sí, es una película australiana, hecha en el año 2014, que está escrita y dirigida por Jennifer Kent. Es una película que le fue muy bien en Sundance, en el 2014. Y se transformó en película de culto rapidito, rapidito. Se trata de eh, una mina que queda, que queda viuda y tiene que cuidar al cabro chico. Pero el cabro chico ve cosas extrañas. Es como, I see that people. <risa> <risa> I see that people. Claro. Entonces, eh, la mamá piensa que el cabro chico está eh, con problemas de imaginación nomás, porque que, que no es nada tan terrible. Pero ella va y le dice que sí, que existe Babadook, que es como un monstruo que está en un libro, y cada vez que se lee ese libro, que se lee ese cuento, boom, aparece el babado Y te da más miedo que la cree. Sí. Es como el Slender, ¿no? Sí, sí, sí, como Slenderman, sí. Pero acá el... hay que aprender a convivir con este monstruo. ¿Ah, sí? Sí. Y eso es lo interesante de la película, no les puedo decir nada más porque le haría el tremendo spoiler. Pero es total y completamente recomendable. Como les digo, año 2014, son 94 minutos, así es que van a disfrutar de terror para cagarse de miedo durante una hora y media. Obviamente esta, esta película está en Netflix y si está en Netflix también está en Roland y PTV, obviamente. Así que de Babadook es la recomendación para esta semana del terror. ¡Wow! ¡Excelente, profe! ¿Y usted en un qué trae para esta semana? Mira, le voy a hablar de los mejores juegos de terror, ¿ya? ¡Jale! Para que puedan disfrutar eh, en este especial... Eh... Bueno, ya debe haber pasado Halloween, pero eh, siempre es bueno recordar los mejores juegos de terror mira, de todos los tiempos El juego de terror que conozco ¿Eh? es el Silent Hill ¿El Silent Hill? Sí. Bueno, pero tenemos infinidad de juegos de terror ¿Y pues, qué pues, es que para cagarse bien Todo empezó con Alone in the Dark en 1992 Ajá. ¿ya? Eso fue original de PC, pero también hubo una versión que salió para la consola eh, 3DO Que es una consola que no tuvo mucho éxito que salió en el año 93, también 93 94. de quién era? De Panasonic. Lo que pasa es que Panasonic hizo una como eh, ¿cómo decirlo? Una no un préstamo, sino que una venta de su licencia a varias fabricantes. Ya, entonces, tenemos la consola de 3D de Panasonic, tenemos la consola de 3D de Goldstar, tenemos la consola de 3D de Sanjo, ¿ya? Entonces varias fábricas pudieron sacar sus 3DO y eh, en ese tiempo eh, salió el juego Alone in the Dark para esa plataforma ¿En CD? En Civil, por ah, supuesto, ya. sí, pues. O sea, antes, de, antes que la Play. Antes que la Play, sí. Ah, antes que la Play nació esa consola y era bastante potente. La verdad es que no le fue bien porque era muy, muy cara para su tiempo. Valía 699 dólares en el año 93, ah, imagínate sí. 93, 94. Sí. Y estaba hablando de cuánto? 1.300, 1.400 dólares actuales, sí. aproximadamente. Muchas lucas, más de demasiado un millón de pesos, un poco más. Para ese tiempo, ¿ya? Y algunos recordarán ese mítico juego 3D Alone in the Dark, que era un juego La verdad es que ahora, si lo vemos Un juego en eh, 3D Con unos gráficos espeluznantes <risa> ¿Ya? Eh, Pero para la época No, para la época era, era genial ¿ya? El otro juego que tenemos es el eh, Clock Tower, que salió Para 1995, el primer Clock Tower eh, fue para eh, Super Nintendo, también apareció en PC Y tenemos otras versiones Más actualizadas ya en Playstation PlayStation 2, PlayStation 3. Eh, los primeros Clock son en 2D, pero ya eh, a partir de eh, los eh, lanzamientos de PC son en de, 3D y también los Clock que aparecieron eh, para PlayStation. Ah, bueno. Hay ¿Mm? juegos muy buenos que son eh, aventuras, aventuras gráficas. Eh, y que son altamente recomendables. También tenemos por otro lado los juegos Silent Hill, que Ahí está, está eh, de más decirlo de... Es del 99, Silent Hill. Eh, claro, wow. el lanzamiento original es del 99, pues, profe. Mm -hmm. Han pasado bastantes años. ¿El Evil es más antiguo? Resident Evil es más antiguo, sí. sí. De hecho, eh, Silent Hill nació como una competencia al survival horror de eh, Resident Evil en ese tiempo. Mira, la primera vez que yo tomé un mando de Playstation ¿Eh? fue para jugar el Resident Evil y ese Resident Evil en la primera porque era el Resident Evil 2 me parece si ¿Sí? tú en la comisaría lactamos estábamos en la casa un amigo y el güey colocó una pantalla gigante un proyector ah buena entonces era toda la pared ah buena y están todos cagados en la risa y yo decía ¿por qué? ¿por qué? tomo el control empiezo a jugar y de repente como a la entradita del juego ¿Sí? cuando tú estás en la comisaría te vais por un costado y de repente aparecen por la ventana ah claro unos monos y sabéis que mi el mando me, me vibró Ah, tenía el dual shock. Tenía el dual shock. Y sabes que yo lo primero que hago, ¡guau! Tiene la en al suelo. Y mi amigo me ve con papi. ¿Cómo se te ocurre, weón? el control es terrible caro. Yo lo hubiese hecho lo mismo, profe. ¿eh? Sí, pero me asustó, porque ¿no? claro, estaba todo esperando mi reacción a ver. Con... Claro, primera vez que tomaba un control que tenía eso, entonces me asusté, po. Sí, me dio miedo. Mire, eh, En ese tiempo el racing Evil era, era más eh, eh... Digamos, se había lanzado antes de Silent Hill Pero es la versión que usted jugó, en la versión Dual Shock Porque la primera versión de Resident Evil 2 No se lanzó con soporte para vibración del mando Ah, ya yeah. ¿Eh? Después se lanzó otra edición posterior Que eh, tenía soporte para vibración Pero bueno, tenemos los juegos de Silent Hill Que también los pueden disfrutar en eh, este Halloween Bueno, y en todas las la semanas Posteriores, también tenemos los juegos del Dino Crisis, ¿eh? que también son eh, grandes juegos De Playstation 1 en este caso, también aparecieron versiones para eh, Playstation, eh, o sea, perdón Para Dreamcast y eh, para PC, también apareció una versión de Dino Crisis 3 de Xbox ¿eh? mí, Yo me acuerdo de la Dreamcast que era muy bacán porque te podías conectar a internet con la Dreamcast Fue una de las primeras consolas que se podían conectar a internet, pero no fue la primera como tal ya yeah. ¿eh? Eh, bueno, también eh, ya habíamos hablado de Resident Evil que salió en el 2002 ¿ya? Eh, Bueno, el, no el original, porque el original salió aproximadamente en el 98 Sino que estamos hablando del remake Que ya se puede disfrutar en plataformas de actual generación Ya sea Playstation 3, Playstation 4 y Playstation eh, 5 también eh, Con la retrocompatibilidad con Playstation 4 ¿ya? Mire, tengo un juego que se llama Forbidden Siren que salió en el 2004 y que la verdad es bastante bastante bueno, pero es muy extraño porque es como de, de la cultura japonesa y de ese terror japonés, ¿ya? Tipo jugón, tipo el aro, ¿ya? Oh, jugón. Y es muy, es muy, muy bueno. La sí. verdad que da mucho miedo de esos juegos. Yo la primera vez que vi jugón, ¿Mm? me acuerdo, no tenía nada que ver con el videojuego, pero me acuerdo que estaba en la casa de un primo mío y me dijo, no, tienes que ver esto porque te a cagar de miedo y era antes de que saliera la película era cuando eh, cuando eran como series eh, japonesas y en verdad era para cagarse de miedo sí pues era muy después cuando vi cuando está la Sarah Michelle Gerard oh mamacita sí. ah. Pero era Fome la película Sí, era Fome, era como era lenta foam, sí. También tenemos los juegos de Project Zero ¿ya? Los Project Zero son los Fatal Frame Que se conocen en, en las plataformas como Playstation 2 y también en Xbox Y que su lanzamiento original fue en el 2004 Y que se va a hacer un remake O ya está listo un remake para Nintendo Switch Del último Project Zero o del último Fatal Frame Que salió en exclusiva para Nintendo Wii U Ah, bueno Ya, entonces ahora está disponible para las eh, otras plataformas y se vienen nuevos remakes de estos juegos también ya el próximo juego que tenemos es el, el Hunting Ground de 2005, se los recomiendo recomendadísimo, muy buen juego ya se trata de una mina que de repente eh, después de un accidente en auto que ella iba con su papá eh, despierta en un castillo encerrada en una jaula y en pelota y no sabe por qué Empieza a salir de ese castillo Y le empiezan a seguir eh, jorobados Así, medio deformes eh, Como entes medio eh, sobrenaturales Ah, bueno La verdad que es muy, muy angustiante el, el ambiente del juego Y es muy, muy bueno, muy recomendado uh, ¿no? Y eh, por último Les voy a recomendar el juego eh, Resident Evil 2 De Playstation 4 y también PlayStation 5 que lo pueden jugar con la retrocompatibilidad Escuché críticas malas del, del, del remake que hicieron No, la verdad es que eh, yo creo que a lo mejor eh, fueron eh, críticas del eh, Resident Evil 3 ¿ya? el Resident Evil 2 recibió muy buenas críticas porque está muy apegado al eh, juego original ¿Ya? que se lanzó en PlayStation 1, eh, pero el juego, el play, el, el, y también los añadidos que tiene el, el juego de PlayStation 2, el remake. Yeah. ¿Ya? No así el, el juego de PlayStation, eh, perdón, el, el Resident Evil 3, que salió posterior a este remake, que um, tenía muy poco añadido, o casi nada añadido, la verdad, tenía unos pocos trajes que se podían desbloquear, algunas armas y cachín, eso. Cachín. Cachín, exactamente cachín. y un modo <risas> que, que se llama resistance que se puede jugar en línea pero la verdad es que no es muy apegado a los modos que tenían eh, los juegos originales yeah. en ese sentido ya estamos hablando los, los que conocen este tipo de juegos, estamos hablando no sé, del cuarto sobreviviente los mercenarios y otro tipo también de añadidos de que tú obtenías cuando terminabas el juego Resident Evil 2 Remake los tiene eh, no así Resident Evil 3 que viene siendo como el juego principal pelado y tenéis el añadido de poder jugar eh, un juego en línea que la verdad que no es muy no es muy apegado al juego original. Yeah. ¿no? ¿Y el cómo se llama este, el de la ¿es de terror o no es de terror? Mm, sí, el de la se puede considerar sorbio el horror en cierto modo, ya, pero también tiene una trama un poco más profunda. Yeah. No es una trama eh, que digamos sea tan liviana como la de Resident Evil o como la de, no sé, Gunaloni de Dark, o un Project Zero que son tramas de terror como tal esto tiene una trama un poco más profunda porque hay conflictos personales porque hay una cuestión mucho más, eh, digamos, densa dentro de la relación de los personajes Ah, yeah, okay. ya, ok entonces también es eh, muy recomendado jugar en estas fechas de las Fast y eh, sobre todo el 2, ¿ya? Aunque la gente no lo eh, haya gustado. Todavía la gente lo odia. Sí, todavía la gente lo odia. <risa> Pero no, recomendadísimo si nos van a jugar. Así que eso chiquillos, a jugar de jueguitos de terror en estos días. Sí, y eh. ver películas de terror también. Exactamente. Por y por ver sí. el programa de Boris que también es de terror. <risa> <risa> y el de Artes, y el de Meo, y sí, el de Probotes. Sí. Oye, parece que hay debate la próxima semana. Sí. O hay un encuentro, ¿no? estoy seguro, pero ahí vamos a estar atentos para para contarles después cómo les fue a los muchachos ojalá pues profe, ahí vamos a estar comentando también estamos llegando al final de este capítulo número 34 de la Uuuh, capital ay, terrorífico Déjale. Eh, <risa> agradecido como siempre de los que nos eh, escuchan los, de los que nos siguen eh, de nuestros eh, seguidores en youtube ¿Eh? Compártanlo, compartan la palabra, difundan, Exacto, difundan la palabra, difundan la palabra y eso. Y acuérdense que tienen que ir a votar, ¿eh? sí. Nada que hacer en la casa, nada de estar que vote nulo, pero vote. Vaya a votar, haga valer su derecho. Sí. ¿eh? Así que eso muchachos. Un abrazo, cuídense mucho y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao.